Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les voy a dejar cómo poner subtítulos en tiempo real en sus streams. Vamos a utilizar para poder colocar subtítulos en parte de la, la parte de abajo del stream en español y en algún otro idioma que ustedes elijan. Por ejemplo, en mi caso va a ser inglés, pero pueden poner el que ustedes quieran. Vamos con el video, recuerden verlo completamente, dejar un comentario, suscribirse y activar la campanita. Si les queda alguna duda del video, pasen por mi servidor de disco que también les dejo en la descripción de este video. Recuerden, si te suscribís, conseguís novia antes del fin de año. Lo que vamos a hacer es muy fácil, así que presten atención que les voy a dejar todos los links en la descripción de este video. Recuerden que estoy en directo todos los días, 18 horas de Argentina, en Twitch. Primero que nada, a esta página web se llama plecahome Les dejo el link en la descripción, luego vamos a hacer nuevo proyecto, vamos a borrar los que están en el interior, vamos a copiar también... Estos parámetros que se los dejo también en la descripción. control b dejamos pegar. En este caso implementamos, un botón azul a la derecha. Nueva implementación. Vamos a ir a seleccionar tipo, el engranaje. Aplicación web le damos un nombre. En este caso para poder identificarlo le voy a poner prueba B. ¿Quién tiene permiso? ¿Quién tiene acceso? Cualquier usuario. Implementar. Acá lo que vamos a hacer es generar una ID. Esta ID nos va a servir para la página que tenemos que utilizar para configurar estos subtítulos. Bien, una vez que lo, tengamos la ID de implementación, ustedes no lo van a ver porque es personal esto entonces copiamos y vamos a ir a la página que les dejo en la descripción aquí ya está funcionando porque los tenía activado para hacer la prueba la página web viene en japonés entonces clic derecho traducir al español y vamos a ver lo siguiente acá están todos los parámetros para configurar estos subtítulos lo primero la clave de api de script que recién obtuvimos la pegamos en este sector aquí clic derecho pegar muy bien ahí tenemos ya una par luego en reconocimiento podemos cambiar los colores de las letras y el fondo, el fondo lo dejamos en verde porque luego en OBS lo vamos a quitar y es mucho más fácil que sea en verde, sería un fondo croma, bien, continuamos reconocimiento sería la voz, sería lo que está en la primera línea, podemos modificar el tamaño, como pueden ver se modifica, podemos cambiar también lo que es el tipo de sombra que puede tener estas letras, diferentes puntos que ustedes pueden ir más o menos mirando y configurando a Google, luego en el tema de traducción va lo mismo, tienen dos traducciones más, traducción 1 y traducción 2 ahora lo que vamos a hacer es identificar el idioma que tiene que reconocer la página idioma de reconocimiento de voz Cuando iniciamos lo que estamos hablando nosotros en este caso español luego el tipo de fuente en mi caso me gusta monserrat Esto lo ponen ustedes manualmente si no saben tipos de letra lo buscan en google después idioma de traducción a qué queremos que traduzca esta página en mi caso inglés y también le podemos poner un tipo de fuente en este caso arial black recuerden que la página le va a pedir permiso de autorización de micrófono díganle que sí que ustedes autorizan en la página que utilice nuestro micrófono. Después, en la parte de abajo, pueden poner si quieren una, un idioma 2. Pueden poner, no sé, por ejemplo, eh, francés en este caso, ¿no? Como pueden ver, vamos a poner también Arial. Una vez que hagan cambios y a veces no, no funciona bien, recuerden refrescar la página. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos las tres, los tres idiomas, los dos idiomas. Cuando está este punto rojo acá en la pestaña, es que está tomando el micrófono. Tengan en cuenta eso. Tenemos los tres idiomas. En mi caso me parece que ya es demasiado, vamos a poner solamente uno para que esto funcione recuerden refrescar la página. si se vuelve a poner japonés hay que traducir al español perfecto ahora después de cuántos milisegundos desaparece la oración vamos a ponerle en milisegundos 5000 que serían 5 segundos esto también ustedes vayan probando a ver qué les conviene más después cuántos milisegundos tiene que hacer una pausa para separar oraciones en mi caso le vamos a poner 2000 milisegundos serían 2 segundos como pueden ver aquí aparece todo está ya Listo esto para poder utilizar. Esta pestaña es muy parecida a Speed Chat. Hay que tener siempre abierto las pestañas. Ahora nos vamos a ir a OBS. Vamos a ir a una cualquier este, escena que queramos que aparezca el chat. Vamos a poner signo más. Captura de ventana. Ponemos por ejemplo si quieren. Eh, le ponemos subtítulo. Damos. Y vamos a buscar la ventana que en este caso sería esta. ¿no? Le damos a aceptar. Y por otro lado vamos a apretar Control. Y vamos a a cortar la ventana hasta la sección en verde vamos a cortarlo con alt que está al lado de la barra no en la barra espaciadora una vez colocado más o menos donde queramos vamos a ir a la misma fuente subtítulo y de derecho filtros y vamos a poner el signo más para poner fondo croma Fondo croma predeterminado aparece en verde así que eso es todo Le Cerramos nuestro candado para que quede ahí funcionando nuestros subtítulos en directo vamos a volver a habilitar nuestra cámara y mientras estemos en directo hablando con nuestros amigos hablando con los espectadores y con gente que entre va a aparecer estos subtítulos tanto en español como en inglés que fue lo que configuramos así de simple si tenés dudas te dejo abajo el link de mi canal de Twitch te dejo también el link a mi servidor de Discord si tenés alguna consulta puedo Podés venir, entrar y no hay ningún problema, te ayudamos en el momento. Así que nada, eso es todo, chicos, así que espero les sirva, nos vemos la próxima. No se olviden de dejar un comentario, un like y